marido. Pero gracias a Dios, me dio un mensaje tan bonito, que ese sueño que tuve tan maravilloso fue el viento y el Pues bien, hermanos y hermanas, yo estaba tres o cuatro meses, estaba muy mal. Decía yo a mis hijas, el Papa no me quiere, porque nada más tiene a Dios. Pero se ha cogido ese camino a Entonces, lo vean amor, hija mía ¿qué te pasa? no sabe que lo que hace es para su bien No tengas pena, no sabes lo que está haciendo tu marido Y te mire hija mía, yo la enviado a él para salvar el mundo, porque yo la vio a él de mi palabra. No lo sabe, hija. Entonces digo, por si tú voluntad, bienvenido sea.